Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos reportó que México incrementó las importaciones de carne de cerdo en 18%, esto durante los primeros seis meses de este año. Se cifró un total de casi 470 mil toneladas.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 Con el objetivo de fortalecer los trabajos de prevención en contra de la fiebre porcina africana, el Senacica y el USDA brindarán su experiencia a los servicios veterinarios de Dominicana y Haití en trabajos relacionados con simulacros y campañas de concientización.